Bueno, pues En la sesión de hoy lo que buscábamos era compartir pues, con los colegas de aquí del Centro de Investigación Operativa de Elche a través de la Cátedra de Santander los resultados de un proyecto que estamos desarrollando y que estamos planificando para presentar a una convocatoria del, del European Research Council y en el que queremos analizar la, la eficiencia de los sistemas de innovación. Bueno, a pesar de que se trate de un proyecto que todavía está, está en marcha y en el que queremos seguir trabajando durante bastantes años, los resultados preliminares que estamos obteniendo nos indican es que a la hora de caracterizar un territorio, a la hora de medir el el comportamiento innovador de, de un sistema es importante distinguir entre capacidad y desempeño. La capacidad lo que vemos es que está muy vinculado con, el, con la escala, con el tamaño del sistema, como podemos decir es el músculo, la cantidad de músculo que tiene un, un determinado sistema y sin embargo el nivel de desempeño lo que te está midiendo es la agilidad que tiene ese sistema a la hora de, comper, de convertir los inputs que metes en el sistema dentro de, de outputs que, que se obtienen del mismo, ¿no? con lo cual es una medida mucho más, más relativa, mientras que la, la, la medida de capacidad es una medida más de, de escala y de tamaño de, de sistema. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todos por venir. Hoy contamos con la presencia aquí en el CIO, de la mano de la Cátedra Santander de Ciencia y Productividad, con John Mick Zavala, que a pesar de que es ingeniero de formación trabaja actualmente como profesor de la Escuela de Negocio de la Universidad de Deusto, del País Vasco. Eh, John Mick, como le conocemos, John es, es experto en, en políticas de innovación, sistemas de innovación y en es un, su es un medición y ha trabajado incluso para, eh, como experto para la Comisión Europea. Y hoy viene a hablarnos en concreto de European pues Innovation Scoreboard y sus proyectos personales. Y tengo que decir que, eh, aunque no aparece en su currículum y no se puntúa en la NECA, además es buena persona <risa> y tiene un gran mundo interior. Así que muchas gracias por venir, como siempre, y, y adelante. No, gracias, gracias por la, por la invitación. Eh, bueno, como decía Juan, eh, esta presentación que, que vamos a hacer hoy viene de un proyecto personal que vamos a, a presentar, no sé si os suena, el European Research Council, el ERC. El ERC. Que tiene una serie de, pues, de convocatorias que son muy competitivas y que financian investigación pues, de, de alto riesgo y alto high gain, high impact. ¿no? Es lo que, lo que buscan de, para, un, para un horizonte estimado de cinco años. Entonces, pues llevamos trabajando en esta propuesta desde hace un tiempo y pues, es lo que quería compartir con vosotros, por si pues, nos podéis ayudar a, a mejorarla todavía en la medida de lo posible. Nos queda un mes para poder presentar. Y bueno, el título de la propuesta es Sinópolis. Y, y lo que buscamos es, como, como comentaba Juan, eh, buscar diferentes tipos de medidas para poder eh, analizar, hacerse, poder medir la capacidad de los sistemas de innovación y el desempeño de los sistemas de innovación. No obstante, no solo queremos medir y caracterizar sistemas, en nuestro caso territorios, países y regiones, sino que lo, queremos, lo que queremos es que dicha caracterización nos sirva para poder definir políticas de innovación, que sería el objetivo último, ¿no? que, que estas mediciones sirvan como un instrumento, una herramienta, para que los gestores de políticas públicas puedan actuar sobre los sistemas. Ese es el, el gran objetivo del, del proyecto que hemos, que hemos denominado Innópolis. Eh, a mí me gusta empezar, y en el, el proyecto también empieza con esta con esta parábola que probablemente os suene, de Alicia en el País de las Maravillas, cuando, cuando Alicia habla con el gato, ¿no? y, y Alicia le, le dice pues que, pues que quiere ir, quiere avanzar, pero el gato le pregunta a dónde quieres ir, y Alicia pues le contesta que no sabe muy bien a dónde quiere ir. ¿no? Y el gato le dice, pues si no, quieres, no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino es bueno. ¿no? Y esta, esta parábola, o esta parte del, del cuento, a mí me sirve muy bien para ilustrar qué es lo que pasa en los sistemas de innovación. ¿no? O sea, muchas veces estamos midiendo cosas y nos dan una especie de rankings, que ahora vamos a entrar en detalle en ello, pero sin embargo, para qué nos sirven estos rankings, a dónde nos llevan, ¿no? o sea, a dónde quieres ir y con lo que tienes a dónde te está llevando. Y muchas veces te encuentras un poco como, como Alicia, ¿no? que los gestores de políticas públicas no saben muy bien dónde quieren ir, quieren mejorar su posición relativa en el ranking, porque a todos nos gusta salir bien en la foto y nos, nos gusta salir arriba en el ranking, pero sin embargo, esto no les ayuda a, a, a tomar decisiones, ¿no? a tomar diferentes estrategias o diferentes caminos. Y es un poco lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Hacer de, de gato y poder decirle a Alicia, a los gestores en nuestro caso, de las políticas de, de ciencia, tecnología e innovación, cuáles son los diferentes caminos que pueden optar. Y luego ya sabemos que hay un ámbito político de política en mayúsculas, eh, como en inglés, ¿no? El policy y el politics, de politics en mayúsculas, en el que nosotros como, como eh, analistas, como científicos, no, no podemos entrar, ¿no? ¿Todo esto en qué se, en se enmarca? Bueno, en, como antes comentaba hace en junio, creo que estuve aquí la, la última vez y os hablaba de una de las ideas en las que, en las que estamos trabajando. Todo esto surge dentro de una iniciativa que tiene la, la Comunidad Europea, la Comisión Europea, que se llama el European Innovation Scoreboard. Y el European Innovation Scoreboard eh, forma parte de una batería de scoreboards, de, de medidas, orientadas a caracterizar cómo los países principalmente... Eh, tienen des, un, su desempeño en, en materia de innovación, ¿no? hay diferentes tipos de scoreboard, pues el, el que nosotros nos vamos a centrar en este proyecto, dado que lo financia la Unión, la Unión Europea y la utilidad principal debería ser para Europa, pues nos centramos en este, pero hay otros, eh, otros scoreboards también como el Global Innovation Index, que mide a todos los países, de la, del, a, no a todos, a la gran mayoría de los países del mundo, el R&D scoreboards el UK Innovation Index, el Nordic Innovation Index, hay, hay un montón de, de índices, y todos estos escorvos, todas eh, estas aproximaciones, lo que tienen en común es que al final terminan con un ranking, ¿no? como una foto, como la clasificación final de la liga, y te dice, pues el primero pues es el campeón y el último pues es el que baja a segunda, ¿no? el, el país menos, menos competente en, ma, en materia de innovación. Y en la literatura académica se observa que existe una crítica bastante fuerte a la utilidad que, que pueden tener estos rankings. Estos rankings a priori, lo que nos deberían servir es para obtener una visión muy general y muy sintética de la complejidad inherente que hay dentro de un sistema de innovación, ¿no? sin embargo lo que se observa es que en muchos casos estos mismos rankings y las conclusiones que se emanan de los mismos, es decir, tú eres el número uno, tú eres el número 25 sirven para legitimar las políticas de innovación que en ciertos países se están tomando ¿no? a pesar de que simplemente a través de un ranking pues pocas conclusiones puedes obtener en materia de gestión de, de fondos públicos, en muchos casos se está empleando para ello. Y hay muchos eh, muchos autores que están trabajando esto, ¿no? Sobre el peligro que pueden tener estos rankings empleados mal empleados malamente para poder eh, hacer políticas ¿no? y nosotros argumentamos que pueden tener una, una función de comunicación es decir si eres el, el ranking y en todos los rankings sales el número uno probablemente es porque estás haciendo algo bien y si en todos los rankings sales el número 25 es porque probablemente estás haciendo algo mal pero sin embargo un ranking per se no debe servir para, para definir políticas públicas ¿no? sino que hacen falta otro tipo de otro tipo de ingredientes el elemento que utiliza el el European Innovation Scoreboard para poder hacer este ranking, eh, ya os lo comenté en la presentación que hicimos en junio también, ahora os lo voy a ilustrar gráficamente, es lo que llaman el Summary Innovation Index, el SI que lo que hacen es cogen toda la batería de indicadores que están incluidos dentro del European Innovation Scoreboard, en la última edición publicada en junio de 2018 eran 27 indicadores que ahora vamos a, que ahora vamos a ver y entonces lo que hacen es una media aritmética de estos 27 indicadores pues eh, todos estos indicadores están normalizados con una, una normalización maximín, de, ta, de tal manera pues, gasto, porcentaje del gasto en I más D sobre el PIB, porque tiene una varianza, ¿no? el 0,5, el 0,1, los 3,7, lo que sea, los normalizan y todos los indicadores se convierten en una escala 0 a 1, de tal manera que los suman, los dividen en este caso en el scoreboard de 2018 por 27 y te sale un valor de ranking entre 0 y 1, no, entre 0 y 100 en este, en este caso. De tal manera que... El país número uno es el que tiene el mejor innovation performance, es lo que ellos, lo que ellos dicen, y el último país pues, sería el que tiene el peor innovation performance. ¿no? Por lo tanto, tiene una lógica de cuanto más, mejor. Cuanto más performance tengas, pues, mejor debe ser tu, tu sistema de, de innovación. ¿no? Los 27 indicadores que estarían incluidos en el, en el scoreboard serían estos. Entonces, aparecen por diferentes eh, dominios y como por diferentes vectores. Entonces, pues, dentro de Economic Effect, pues, incluirían estos cinco indicadores pues tanto por ciento de las ventas debido a productos innovadores en las empresas en los últimos tres años pues es un tanto por ciento como hemos dicho lo normalizarían a una escala 0 a 1 suman todos estos 27 indicadores serían todos estos de aquí lo suman dividen por 27 y es lo que sale ¿Todo tienen la misma importancia o están ponderados? no están ponderados todos tienen la misma importancia y eso es una de las críticas que también se le, que se le hace al, al scoreboard claro por ejemplo eh, pues la, la los gastos en I más D, ¿no? Es pues el indicador más claro que todos conocemos. El gasto en I +D en un país, pues en Suecia tiene mucho más relevancia que lo que puede tener en Chipre. ¿no? Pues en Chipre se invierte mucho menos en I +D, por lo tanto, el peso relativo que debería tener ese indicador en el caso sueco debería ser mucho mayor que en el caso de Chipre. ¿no? Esto es una de las ventajas que nos ofrece el, el DEA a la hora de obtener los pesos óptimos que cada uno de estos indicadores podría tener sobre la caracterización de, de hecho sistema. ¿no? Por eso nosotros queremos introducir esta medida de Innovation Performance como medición de eficiencias. Entonces, estos serían los indicadores y este sería el ranking final que ellos, que ellos obtienen. Entonces, bueno, ellos le aplican otro proceso de normalización a la, a la escala a la escala que, que sale de este 0,1 para que de tal manera que la, sea todo con respecto a la Unión Europea, la Unión Europea es 100, si estás por encima de la media de la Unión Europea, por eso salen estos valores superiores a 100, ¿vale? es porque aplicar un proceso de normalización Unión Europea es igual a 100, por lo tanto tu valor relativo es X. ¿Vale? Entonces, en base a esto, pues de los 28 Estados miembros, pues Suecia sería el High Innovation Performer, el innovation, uno de los Innovation Leaders y pues Rumanía y Bulgaria serían lo que llaman pues, Modest Innovators ¿no? en vez de decirles pues, bajas a segunda, no, no te sirves de nada pues los llaman políticamente correctos pues, modest, eh, modest Innovators ¿no? España está en el vagón, de, el vagón de cola, podríamos decir, como Moderate Innovators ¿vale? y este es el Scoreboard o sea el Scoreboard lo que ofrece luego si entras en el detalle pues entra bastante en la parte de la metodología cómo se han recogido los Perdón, cómo se han recogido los datos, cómo se han procesado, la cocina que hay detrás de todo esto, pero prácticamente las conclusiones que ofrece como herramienta para la gestión de, de políticas de innovación en este caso sería, sería esto de aquí. ¿no? Entonces, claro, viendo esto, a nosotros lo que nos nos surge es preguntar, ¿pero esto verdaderamente nos sirve, si yo soy el gestor de la política científica o la política de innovación de un país, ¿esto me sirve para poder hacer política, el saber que de los 28 Estados miembros de España es el 19? Pues a priori no, no, es decir, debería ser una herramienta que me permita identificar cuáles son las carencias que tengo dentro de mi sistema para poder intervenir sobre él. Pues me pueden decir que el sistema científico español eh, tiene una debilidad por parte de los, eh, de los centros de transferencia de tecnología, que no hay mucha ciencia que se genera en las universidades pero eso no se transfiere. Y luego yo como gestor podré decidir si quiero intervenir sobre ello o no. Si para, para mí esa debilidad quiero que se convierta en un punto fuerte o si es algo que no quiero darle relevancia. ¿no? Por ejemplo, en el caso sueco, Suecia en estos indicadores siempre tiene un low performance en Venture Capital Investments tiene muy poquito venture capital investment. Sin embargo, para ellos, ellos consideran que dentro de su estrategia de país eso no es un objetivo prioritario. Con lo cual, bueno, sé que es algo muy mal en este indicador, pero asumo que quiero salir mal, ¿no? Porque quiero ser fuerte en otras áreas y para mí esto pues es, es residual, no es no es un elemento que a mí en mi estrategia de país me me vaya me vaya a ayudar, ¿no? O considero que me vaya que me vaya a ayudar. Por lo tanto, estas serían las preguntas que nos, que nos formulamos, ¿no? si el scoreboard, como instrumento que define la Unión Europea, la Comisión Europea, para poder definir estrategias de intervención pública en materia de innovación, verdaderamente cumple su objetivo o no. ¿no? Y nosotros pues argumentamos que no cumple, que no cumple estos objetivos y que para ello, para poder cumplir con estos objetivos, pues deberíamos incluir una medición complementaria a la que ofrece el SII, el Synthetic Innovation Index, basada en medidas de eficiencia. ¿no? Creemos que las medidas de eficiencia nos pueden ayudar a obtener una visión más, eh, más completa, más comprehensive, de las características que pueden tener los sistemas de innovación en, en Europa, al menos. Y esto que nosotros decimos, el Global Innovation Index, que es uno de, estos indes, de, uno de estos escorvos de los que os he comentado al principio, ya lo viene haciendo desde hace un tiempo. Lo que pasa es que lo hace de una manera muy parcial. El Global Innovation Index tiene muchos más indicadores, un total de 51 indicadores en vez de 27, y lo que hacen estos, estos 51 indicadores, los dividen en inputs y outputs, suman el input, obtienen un indicador relativo de input, suman los outputs, igual que hemos visto aquí, obtienen un indicador relativo de output, indican un indicador relativo de productividad, podríamos decir, output partido por input, y lo que te sale, pues es ese ranking que ellos obtienen, no solo en, en función del Synthetic Innovation Index, podríamos decir, sino un equivalente a productividad, podríamos decir. ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, podemos aprender de lo que el Global Innovation Index ya lo está haciendo, el Scoreboard no lo está haciendo, lo podría hacer, pero lo podemos hacer de una manera un poco más rigurosa, ¿no? que hacer estas medidas que pueden ser orientativas, pero no, no te están dando un grado de, de solidez o o de rigor ele, excesivamente elevado. ¿no? Por, sobre todo porque vosotros además trabajáis en este tipo de métodos y las, las metodologías existen. ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que al introducir esta, esta medida de eficiencia y utilizar las, las herramientas que, que, que proporciona el, el DEA, pues vamos a ser capaces de, por un lado, poder identificar los pesos óptimos, como, como apuntabais, ¿no? de cada uno de estos indicadores, por lo tanto, identificar cuáles son los problemas estructurales más importantes de los diferentes sistemas y poder darle al gestor una serie de herramientas, decirle, bueno, usted carece o las debilidades de su sistema son estas, podría reducir este indicador en este tanto por ciento porque tiene rendimientos decrecientes a escala o lo que sea, y podría a su vez incrementar este otro indicador. ¿no? Y ello podría darle una simulación, una mejora en su desempeño en los outputs siguientes de este tanto por ciento. ¿no? Con lo cual estamos enriqueciendo al menos un poco el mensaje que le estaríamos dando al, al gestor. Esa es nuestra, nuestra hipótesis. Por lo tanto, el, el objetivo que planteamos para, para este reto, para el proyecto Innopolis, pues es incrementar la, la robustez de los, de los scoreboards, en este caso, en este caso centrándonos en el, en el European Innovation Scoreboard, y, sobre todo, hacer énfasis en la utilidad que estos puedan tener para la, para la gestión de políticas públicas, en este caso en materia de, de innovación. ¿no? Volviendo a lo del gato y Alicia que decíamos, lo que queremos es dar a los gestores direcciones, direccionalidad. En, en public policy se suele hablar de direccionality of policy decisions. Es, te, que te quiero dar diferentes como vectores que puedes recorrer y luego en la política pues pueden decidir recorrerlos o no, no. Pero al menos te estoy dando orientaciones de por dónde podrían ir tus, tus políticas y en qué medida esas políticas pueden, pueden mejorarse o pueden reducirse ¿no? en el caso de, de que queramos... Eh, optimizar el uso de los recursos en materia de input, pues en qué medida esos indicadores de input se podrían reducir o incrementar en algunos casos. ¿no? Y por lo tanto lo que queremos es, de manera sintética, dar direcciones, identificar problemas y decir qué instrumentos de política científica o de política de innovación pueden servirles para abordar, para, tackle, para abordar esos, esos problemas, ¿no? que eso es a lo que nosotros nos, pues nos, nos dedicamos. ¿no? Eh, volviendo un poco a la parte de la, a la, parte de la teoría, pues en el literacy insisten bastante en que tiene que ser una, una idea que tenga una utilidad práctica pero que también que suponga un salto conceptual y ahí pues, insisten bastante en, la parte de los, en qué teorías te vas a, te vas a fundamentar. ¿no? En nuestro caso pues, nos vamos a, a, a fundamentar en, el, en los instrumentos de eficiencia, en las medidas de, de eficiencia. Entonces esto hay que justificarlo un poco en la, en la memoria. Y claro, la memoria, como no la evalúan expertos de eficiencia, pues tienes que utilizar un lenguaje pues, relativamente simplista. ¿no? Entonces decimos que, bueno, que hay dos, dos conceptos que hay en economía, en economía de primero. Yo doy clase en economía en grado en primero y el primer día cuando llegas a clase les enseñas dos cosas. ¿no? Que hay recursos limitados y que tienes que utilizar esos recursos lo más eficientemente posible para producir todo lo que puedas con esos, con esos recursos. ¿no? Entonces lo que nosotros nos preguntamos es si estas dos máximas de la economía, también de la, de la innovación, se verdaderamente se cumplen en nuestro contexto, en el contexto de los sistemas de innovación. Porque sí que es cierto que la innovación es uno de los motores del desarrollo económico, eso es, es innegable, y existe en evidencia desde los años 50, ¿no? en, este, en este sentido, desde el tiempo de, de Schumpeter, pero sin embargo en muchos casos asumimos que los, que los retornos que nos van a dar las inversiones que se hacen en innovación van a ser las mejores posibles. ¿no? Es decir, que cuando inviertes en I más D, eso te va a dar el mayor retorno posible. Tanto tenemos rendimientos crecientes a esa escala, ¿no? Es decir, vas a mejorar el desempeño de tu sistema. Y nosotros, como pregunta de investigación, que guía la investigación, nos preguntamos si esto es cierto. Es decir, si el hecho de meter más recursos al sistema hace que la, el desempeño del sistema... Eh, Vaya, vaya creciendo también, o si por el contrario podemos tener una O invertida. Es decir, que a partir de un cierto límite, por mucho que le metas al sistema, el sistema ya no puede crecer más. Está saturado, existen puntos de saturación, entonces por mucho que le sigas metiendo en I más D, el sistema ya no puede absorber más, no con lo cual tiene rendimientos decrecientes y esa inversión ese excedente de inversión que has hecho, pues tal vez si lo metieras en otro indicador en el que careces, Venture Capital Investments, como hemos dicho en el caso sueco, pues a lo mejor tu sistema en su conjunto podría avanzar de una manera más, eh, más sólida. ¿no? Esa es la, la pregunta de investigación que a nosotros nos, nos guía. En este caso, desde la parte de la, de la eficiencia. En la literatura sobre política, sobre evaluación de políticas públicas, una de las, eh, de los racionales, uno de los puntos que... que que, se, que todo el mundo con lo, está, con lo que está de acuerdo es que a la hora de evaluar una política pública es importante combinar diferentes perspectivas. Es decir, hay diferentes metodologías para evaluar los, los resultados de las políticas públicas, pero si solo utilizas una de estas metodologías, tus resultados van a ser muy parciales, ¿no? Con lo cual tienes que intentar evaluar el objeto de estudio, la política científica española, desde diferentes metodologías y con diferentes indicadores. ¿no? Nosotros, para el caso del, del proyecto Inópolis lo que creemos es que bueno, haciendo uso de los instrumentos que tenemos, en este caso el European Innovation Scoreboard, vamos a intentar desarrollar diferentes eh, perspectivas basadas en los mismos indicadores para poder obtener diferentes lecturas. En ¿no? el proyecto inicialmente decíamos que habrá como esto del bar en el fútbol, aunque no sois igual algunos muy, algunas muy futboleros, esto todo el mundo lo entiende porque lo habéis visto en la televisión, lo que queremos es dar diferentes perspectivas, ¿no? Pues ayer veía con lo de la Copa que a Zola le habían hecho penalti, no era penalti, si solo tienes una cámara, si solo tienes el Synthetic Innovation Index pues o es penalti o no es penalti, ¿no? solo tienes esa perspectiva, ahora si tienes más cámaras, si tienes el VAR pues puedes decir desde este ángulo se observa que sí o pues en el caso del, de la innovación podemos decir en base al Synthetic Innovation Index, Suecia es el mejor, sin embargo cuando analizamos desde la cámara del Innovation Performance basada en una medida de eficiencia, vemos que Suecia verdaderamente no sigue siendo el número uno, sino que tiene otro tipo de carencias. ¿no? Con lo cual queremos es dar diferentes lentes para abordar el mismo objeto de estudio. En este caso el objeto de estudio sería el Scoreboard y lo que queremos es desarrollar diferentes metodologías aplicadas a los mismos datos y ganar riqueza en el análisis que esos datos nos puedan, nos puedan dar. ¿no? Entonces nuestro foco de atención sobre todo sería en, desde una perspectiva de eficiencia, tratar de dar medidas alternativas a lo que los ofrece el Synthetic Innovation Index, tanto a nivel nacional como a nivel regional. El European Innovation Scoreboard, de manera anual, publica los resultados, el Synthetic Innovation Index, para todos los países de la Unión Europea, y de manera bianual este año, en el 19, toca regional. Con lo cual, en el junio del 19 debería haber un informe nacional y un informe regional para el desempeño de las regiones a nivel NUTS 2, Comunidad Valenciana, País Vasco, etc. Vale. Con lo cual, queremos iniciar con el análisis de estas medidas de eficiencia a nivel nacional y luego pasar a nivel regional. Ahora, ahora me centro en cómo queremos eh, proceder en este caso. Para poder eh, justificar esta idea lo que nosotros queremos es distinguir entre dos, dos tipos de conceptos. Por un lado la capacidad del sistema y por otro lado el desempeño del sistema. Una de las eh, carencias que tienen los informes del, de la Comisión Europea a través del Scoreboard es que ellos llaman a todo performance, pero no definen qué es performance. Para el European Innovation Scoreboard, performance es la media, de los 27, la media aritmética de 27 indicadores. Esa es la definición que dan, pero no hay una realidad teórica que va más allá. Nosotros, el aporte teórico que queremos hacer al, al, a través del proyecto, en este caso sería esto, ¿no? dar una, una solidez eh, conceptual y teórica a lo que es, la Comisión entiende como Innovation Performance. Y aquí distinguimos capa capacidad de desempeño, ¿no? la capacidad entendemos que es como el nivel potencial de innovación que puede alcanzar un país, cuál es tu máximo potencial, cuál es tu máximo ideal, y eso lo relacionamos con la escala del sistema, pues el sistema sueco es más pequeño que el, que el español en términos de, de población, sin embargo en términos de recursos es mucho más grande, la escala del sistema sueco de innovación es mucho mayor que la del sistema español. ¿no? Eso se entiende relativamente fácil, la cantidad de inputs y la cantidad de outputs que, que le destinan al sistema y que obtienen del sistema es mucho mayor que lo que se obtiene en el, caso, en el caso español. Y por el otro lado tendríamos el innovation performance, el desempeño, que sería la medida de eficiencia, la relación que tienes entre la la obtención de los resultados, la, la proporción de output con respecto a los inputs que has metido al sistema. ¿no? Entonces, en el caso sueco tiene una capacidad de innovación muy superior a la española, el Synthetic Innovation Index nos estaba diciendo que Suecia es el número uno, y España es el 19, sin embargo, desde el punto de vista del desempeño, como vamos a ver luego, el sistema sueco, siendo mucho más, más musculoso, tiene un desempeño en términos de eficiencia menor porque invierten muchísimo, sí que es cierto que en términos absolutos obtienen mucho más que el sistema español, pero sin embargo la proporción de input-output es mucho peor que en el caso español, en España se invierte muchísimo menos y para lo poco que se invierte se obtiene relativamente bastante, con lo cual la proporción entre output-input e es más favorable en el caso de los sistemas, vamos a decir pequeños, que tienen poco músculo frente a los sistemas que tienen mucho músculo. Pero vamos a ver que no todos los sistemas con gran capacidad de innovación tienen Low Innovation Performance. ¿eh? Hay eh, sistemas que tienen bastante capacidad y bastante buen nivel de, buen nivel de desempeño. ¿vale? Entonces nosotros argumentamos que el SI, que el Synthetic Innovation Index, puede ser una buena medida para medir esta capacidad, pero no para medir el desempeño. Para medir el desempeño necesitaríamos otro tipo de medidas alternativas. Vale. Esta parte de la caracterización de los, de los sistemas no es algo que nosotros nos hemos inventado, sino que esto es algo que, que en la literatura está, está bastante trabajado. Eh, tanto para los gestores políticos como para, la, para los investigadores, la caracterización de un sistema de innovación viene siendo problemática desde los años 80, cuando se empieza con los, eh, con los, community, innovation, eh, con los community Innovation Surveys. Y nosotros creemos eh, pues que a través de las medidas de eficiencia que nos ofrecen una posibilidad de obtener benchmarks, obtener peers en la proyección que, que una determinada DMU tiene en la, en la frontera, pues eso nos va a poder identificar, en primer lugar, cuál es la distancia al sistema, con lo cual puedes ver si con respecto a aquellos que definen la frontera estás más o menos cerca, con lo cual tienes una medida relativa de desempeño y además te permite identificar cuáles son tus carencias, las carencias de tu sistema en base a aquellos benchmarks, a aquellos peers con los que te comparas. Pues España en la frontera, en la proyección, se podría comparar con Alemania e Italia, vamos a suponer, y Alemania-Italia e tiene una estructura relativamente similar, porque por eso me salen las como proyecciones como puntos de referencia, como benchmarks en la frontera, y Alemania tiene estas características de las cuales puedes aprender y Italia tiene estas otras características de las cuales puedes aprender. Con lo cual al gestor público también le estás diciendo usted puede obtener estas políticas científicas y para estas políticas científicas hable con el gestor alemán, que es el que le va a poder decir cómo lo están haciendo. ¿no? Por lo tanto, creemos que además de identificar esos problemas, esas, esos indicadores en los cuales obtienes las fuentes de ineficiencia le podemos dar al gestor aquellos benchmarks o aquellos peers de los cuales puede, puede aprender ¿no? Para eh, la parte metodológica, cómo queremos hacer esto eh, aquí yo, yo poco os puedo, poco, poco os puedo enseñar, eh, puedo aprender mucho de vosotros y ahí Juan me podrá, me podrá corregir pero bueno, de una manera sintética lo que queremos es utilizar eh, ya veis que el lenguaje que utilizamos es muy sencillito, no entramos en grandes metodologías porque las personas que nos van a evaluar desconocen lo que es esto. Eh, entonces lo que queremos es utilizar metodologías de DEA que sean robustas, principalmente a través del bootstrapping y una, la, la sesión que os di en junio que era la del TOPSIS, que es un, generar fronteras ideales y antiideales, que vamos a aplicar a los datos del Scoreboard desde el año 1 hasta el año 19. Si nos financian el proyecto empezaríamos en el año 20, con lo cual tendríamos los datos del año, del año 19. ¿no? Esto lo queremos hacer de dos maneras, de una manera anual, analizaríamos el nivel de desempeño, capacidad y performance año a año, 2001, 2002 hasta 2018, 2019, y luego de una manera dinámica a través de la cross efficiency, que, que, bueno, que Juan ya estaba, estaba trabajando sobre ello y hemos hecho una primera exploración a través de los indicadores de Malquist y, y del Luenberger Indicator, que no voy a entrar en la parte metodológica porque esto lo conocéis, eh, lo, lo conocéis mejor que yo. ¿no? Y el proyecto, como os decía, está dividido en dos partes. En la parte inicial, decimos en la propuesta que sería equivalente al desarrollo de un prototipo. Queremos hacer un prototipo en el cual desarrollemos una tecnología que aplicándole al ámbito nacional, tendremos 28 observaciones, 28 países dentro de la Unión Europea, lo que queremos es que este prototipo, perdón, que este prototipo nos diga, por un lado, para nosotros consideraríamos que el prototipo funciona bien cuando el, el, la tecnología nos diga en qué medida cada país puede reubicar los recursos que ha destinado a la política de innovación para obtener un mejor nivel de desempeño. Es decir, en el equilibrio entre capacidad e innovación, cuál sería la combinación óptima que te llevaría a los mejores resultados. En segundo lugar, con, que te identifique los benchmarks pues en esta proyección a las fronteras, con, de qué países qué puedes aprender y en qué medidas puedes aprender de esos países. Es decir, pues de Alemania podemos aprender en políticas de demanda, por ejemplo, de compra pública y en el caso de Italia, pues podemos a, a aprender de política científica. ¿No? Me estoy, me estoy inventando, ¿eh? Con lo cual identificamos benchmarks, áreas en las que pueden, eh, pueden aprender de esos benchmarks benchmark, y luego bajar un nivel más, eh, más en el análisis y decirle dentro de la batería de instrumentos que hay de política pública en materia de innovación, cuáles serían, desde nuestro punto de vista, los instrumentos más eficaces a la hora de implementar estas, eh, estas políticas. ¿no? Identificamos problemas, identificamos benchmarks, decimos en qué medida puedes reducir o incrementar esos indicadores y ahora hacemos esa traslación de indicador a instrumento de, de intervención pública. ¿no? Eso sería lo que, lo que para nosotros sería el, un prototipo que funcione, que funcione bien. Si obtenemos este, esta tecnología, este prototipo a nivel nacional, entonces, en esta etapa segunda lo que queremos es coger la tecnología, coger el prototipo y escalarlo a nivel regional. En vez de tener 28 observaciones, tendríamos unas 232, 237. Depende de algunos países de los nuevos Estados miembros cómo lo, lo miden, pero en todos casos tienes más de 200 regiones. Con lo cual, si la tecnología funciona para 28, lo escalas para, 20, pues para 200 regiones, pero las conclusiones, la utilidad, el, el, la información que te es capaz de dar la, la tecnología debería ser la misma. ¿no? Con, lo, con las funcionalidades que, que comentábamos antes, pues se deberían seguir cumpliendo, estas de aquí, pero en este caso a nivel regional. Esto tiene mucho sentido porque en, gran, en la gran parte de los países de la, de la Unión Europea, las políticas de ciencia, tecnología e innovación se gestionan a nivel regional. Aunque Francia, por ejemplo, Inglaterra tiene, está muy centralizadas, son países que tienen una política muy centralizada. Cuando ves el detalle de cómo se están implementando estas políticas, prácticamente todos los países tienen competencias en materia de, al menos de I, D o de, o de tecnología de competitividad, que, que se suele llamar en la mayoría de los países. Con lo cual, el hecho de dar una línea maestra a nivel de país puede ser de utilidad para los gestores a nivel macro de ese, de ese país, para los gestores españoles, les podemos dar un mensaje. Sin embargo, parece un poco absurdo o insensato pensar que lo que es bueno para España puede ser bueno para la Comunidad Valenciana, para el País Vasco y para Extremadura. Es decir, las políticas que se implementan en el País Vasco, en Extremadura y en la Comunidad Valenciana, a priori deberían ser distintas porque tienen estructuras, características estructurales muy distintas. ¿no? Con lo cual podemos dar a nivel nacional, al gestor nacional, una, una, una direccionalidad, como decíamos. Sin embargo, para los gestores autonómicos podríamos darles otras, eh, otras rutas, ¿no? que en muchos casos pueden ir de la mano y en otros casos pues, no, tienen, no tienen por qué ir de la mano. ¿no? Con lo cual creemos que, que esto puede dar una mayor solvencia a los a los resultados que podamos obtener con esta etapa 1 del, del prototipo. Entonces, como consecuencia de todo esto, al final lo que queremos es, como decía, el, el objetivo sería poder medir el desempeño de los sistemas de innovación de una manera lo más holística posible, se suele decir en nuestro, en nuestro, en nuestro ámbito, para que sea de utilidad para los gestores. Partíamos de la medida Innovation Capacity, que sería el, el índice sintético que nos da la Unión Europea. Pasaríamos a una medida Innovation Performance basada en eficiencia. Y luego lo que queríamos desarrollar también serían dos, dos medidas alternativas, que no voy a entrar en la presentación, pero que serían la efectividad, que estaría en qué medida eres capaz de producir outputs exclusivamente, es decir, en el Capacity estamos midiendo todo, cuál es la masa la, la masa muscular de un determinado sistema en base a inputs y outputs. Los 27 indicadores, cuanto más mejor. En la eficacia, lo que queríamos estar midiendo es exclusivamente en qué medida eres capaz de producir outputs. ¿no? de tal manera que no, no penalicemos a aquellos países como Suecia que tienen un nivel de desempeño relativamente bueno, sin embargo la proporción entre inputs y outputs no es, no es excesivamente buena porque invierten muchísimo, vale, nos olvidamos de los inputs, ¿en qué medida es capaz de producir outputs? ¿no? Porque creemos que, esto comentábamos ayer con Juan y él tenía la idea de manera muy acertada además, que el ser humano per se tendemos a pensar en... Eh, en outputs, ¿no? es decir, eh, y ayer poníamos el ejemplo pues la Universidad Miguel Hernández de Elche puede ser muy eficiente, la Universidad de Harvard puede tener un nivel de eficacia muy elevado, pero para obtener ese nivel de eficacia, ese nivel de producción de premios Nobel, de artículos en revistas de estas econométricas y estas en las que publicáis vosotros, tienen que invertir muchísimo, ¿no? con lo cual el término relativo, el nivel de desempeño en términos de eficiencia sería bajito. Pero si tú tuvieras que decidir a dónde quieres enviar a tu hijo a estudiar, ¿a dónde le mandas? Al que tiene mucho, mucha efectividad, es capaz de producir mucho, o a aquel que tiene un nivel de, de desempeño mejor. ¿no? Para el gestor político, obviamente, el nivel de eficiencia de, los, de uso de los recursos públicos es importante. Pero para, para el empresario, pues probablemente quiere estar en un sistema que es capaz de producir mucho más. ¿no? Con lo cual, intentar también equilibrar estas dos perspectivas. Y la última medida a la que queremos entrar, en la que probablemente vamos a tener más, más dificultades, es intentar corregir todas estas medidas por un indicador de calidad. Y esto se entiende muy fácil. Por ejemplo, en, España, en, en la mayoría de los países se considera como un indicador de output las patentes. ¿Cuántas patentes ha sido capaz de producir o cuántos artículos científicos? Podríamos decir lo mismo. ¿no? Pues en Alemania se publican muchísimas, eh, muchísimos artículos y se patentan muchísimas patentes, ¿no? más que en España. Pero podríamos decir, ya, y de todas las patentes que se han patentado en ese determinado país, ¿cuántas están siendo explotadas y cuántas están siendo licenciadas? ¿No? Sería un, un, un, un giro de tuerca un poquito mejor a, a esas, o en el caso de las publicaciones, cuántas están siendo citadas. no bueno, Se ha producido muchísimo, pero no todo lo que se produce se cita. Entonces, intentar corregir estos indicadores que estamos utilizando del scoreboard, buscarles un, un counterpart, un una medida análoga a ellos, pero que nos permita corregir por la calidad del sistema. ¿no? Y ahí vamos a tener dificultades porque no todos los indicadores son tan fáciles de obtener una medida de calidad como con las patentes y las publicaciones, ¿no? pero ya hay propuestas que, que están en la literatura y habrá que explorar en qué medida esto lo podemos, lo podemos corregir. Algunos resultados preliminares que hemos obtenido, eh, me voy a centrar en dos de las cosas que están publicadas, que es lo, en lo que hacemos más énfasis en la propuesta del TOPSIS. El primero de los artículos que publicamos hace ya más de 10 años sobre, sobre esta medida de, de eficiencia de los sistemas de innovación lo hicimos en el año 2007. Eh, en este caso utilizamos todas las, eh, todas las regiones que en los años 2002 y 2003 estaban disponibles en estos European Innovation Scoreboards a nivel regional. En el año 2002 eran 160 regiones, 161 y 187 regiones, ahora son bastantes más. La distribución que al aplicar un DEA estándar, no, no habíamos metido aquí nada de, de estas metodologías más avanzadas que, que se han desarrollado desde entonces, un DEA estándar con una, con una direccional, con algo muy, muy sencillito. Y lo que teníamos era, era distribu esta, esta, esta distribución. Como veis, la cantidad de unidades eficientes que obteníamos era muy alta pues porque no corregíamos por, por el hecho de que una unidad, determinada unidad, por el hecho de que tengas el máximo en uno de los indicadores, ya por defecto vas a salir de, en uno de los indicadores de output ya por defecto vas a salir eficiente, si eres el que menos tiene un indicador de input ya por defecto vas a salir eficiente, no corregíamos por estas cosas. Pero bueno, era la primera vez que se publicaba algo vinculado con la eficiencia de los sistemas de innovación, con lo cual bueno pues es un artículo que sí ha tenido bastante, bastante recorrido. Y lo que observamos es que, bueno en término medio, la eficiencia media en, pues, andaba alrededor del 0.6, con lo cual existe bastante margen de, de mejora de los de las inversiones públicas en materia, de, en materia de innovación y, por lo tanto, existe bastante potencial para poder intervenir ¿no? en, el, en las políticas que se están implementando a nivel del sistema. Cuando analizábamos esto desde una perspectiva geográfica, en, en los años 2002 y 2003 para las regiones europeas que, que estudiábamos, cuanto más, más clarito, más, menos desempeño, cuanto más oscurito, más, más eficiente era, era el sistema. Y lo que observamos era que, efectivamente, aquellos países, eh, luego vamos a observar que aquellos países que a priori, pues Suecia o Finlandia, ¿no? que, que se supone que tienen el mejor desempeño, porque en el scoreboard siempre salen como líderes, cuando hablamos de eficiencia, tenían una eficiencia relativamente, relativamente bajita. Y, sin embargo, cuando bajamos al sur de Europa, que en términos de capacidad, lo que nosotros llamamos capacidad del Synthetic Innovation Index, pues siempre estamos en el vagón de cola, el caso de Italia es bastante, bastante ilustrativo, pero en el caso 2002 para España, pues Extremadura, Castilla y León, etcétera, eran bastante, bastante eficientes también. Lo que observamos era que podía haber una un desequilibrio, ¿no? es decir, si tienes mucha capacidad, si tú tienes un indicado sintético muy elevado, el precio que tienes que pagar para ello, como decíamos en el caso de Harvard y la Universidad Miguel Hernández, pues es que vas a tener una eficiencia muy bajita y si tienes una eficiencia muy alta es porque tu sistema no es todo lo fuerte que, que podría ser. ¿no? Esta es la primera vez que, que lo hacíamos, obteníamos esta, esta, esta fotografía, lo que empezamos también en aquel momento, es algo que luego hemos trabajado más, era empezar a identificar benchmarks, en este caso para las regiones, pues porque vengo el País Vasco hacíamos más énfasis en aquellas regiones que podrían ser equiparables estructuralmente con el País Vasco y nos han salido cosas bastante estables a lo largo del, a lo largo del tiempo, con lo cual sí podíamos ver que existe el potencial de identificar benchmarks bastante, bastante fiables ¿no? para los gestores. Como os decía, eh, la lógica nos dice que si el Synthetic Innovation Index y el y la medida de eficiencia nos estuviera midiendo lo mismo, es decir, utilizando los mismos indicadores, llegáramos a las mismas conclusiones, la correlación debería ser uno a uno, ¿no? Es decir, deberíamos tener una regresión perfecta entre las dos variables y, sin embargo, para los años 2002 y 2003 lo que observamos era que no, que no había relación. Es decir, que a través de los mismos indicadores, al utilizar dos metodologías distintas, la lectura que obtenías del desempeño de tu sistema en capacidad y performance era radicalmente distinta. Es decir, que capacidad es una cosa y performance es otra cosa. No hay, no hay asociación entre las dos, entre las dos variables. ¿no? Con lo cual creíamos que pues bueno, aquí hay potencial de poder profundizar un poquito más y llevar esto un poquito más allá. ¿no? Como os decía, esto era en el año 2007. Eh, unos años más tarde aunque salió publicado en el, en el año 18 hicimos lo mismo, el mismo ejercicio con un modelo de DEA en este caso sí que estaba corregido por bootstrapping, con unos intervalos de confianza que no he, no he introducido en la presentación para no irme, irme demasiado pero repetíamos el mismo análisis en este caso a nivel nacional, en vez de coger datos a nivel regional para las 200 y pico regiones solo para los, los 28 estados miembros y la foto que obteníamos era prácticamente la misma, ¿no? con lo cual el nivel de el Productivity, en este caso normalizado, de eficiencia en una escala de 0 a 1 con respecto al índice normalizado que nos da la Unión Europea, el Summary Innovation Index, seguimos obteniendo prácticamente la misma, la misma fotografía. ¿no? Con lo cual, la conclusión, que, la conclusión que obtenemos es que, bueno, por un lado, eh, podemos confirmar que lo, la lectura que está haciendo el Scoreboard hace, eh, hace referencia a una lógica de cuanto más mejor, cuanto más mejor, tanto desde el punto de vista de inputs como desde el punto de vista de outputs y eso puede estar vinculado con la capacidad. Pero, sin embargo, eso no implica que el hecho de tener una alta capacidad eh, implique un mejor desempeño del sistema en, en términos de eficiencia. ¿no? Por lo tanto, si queremos tener una visión lo más completa posible del desempeño de un sistema, tal vez deberíamos explorar las dos medidas. ¿no? Y lo ideal sería que obtuvieras una medida buena de capacidad y de eficiencia en la medida de los de los recursos que, que tú dispones. El sistema sueco seguirá teniendo una mayor capacidad, pero el sistema sueco a su vez debería estar preocupado por tener una mayor eficiencia. ¿no? Eh, no es, yo, cuando yo estaba en Suecia, nos criticaban mucho, decían que los análisis estaban mal hechos, que, estaba, que habíamos utilizado indicadores parciales, etcétera, porque Suecia en todos los casos que hacía nos salía súper ineficiente. Los 28. Eh, de hecho, en el modelo TOPSIS que, que hacíamos, cuando hacíamos un montón de, de combinaciones, en las 4.096 combinaciones que hacíamos, independientemente de los indicadores que empleáramos, Suecia salía al estado 28. En todos los modelos. ¿no? Entonces, claro, esto de decirlo en Suecia, que siempre sale de manera sistemática como el país líder de innovación, pues no nos hacíamos muchos amigos. ¿no? Por lo tanto, la evidencia que tenemos apoya bastante el, el hecho de que, hay que haya que distinguir estas, estas dos medidas. Pero, claro, esto no quiere decir también que la medida de eficiencia tiene que ser la buena. ¿No? El hecho de obtener, una medida, eh, de, de obtener un nivel de desempeño muy bueno en materia de, de ineficiencia, al mismo tiempo también nos está apuntando que la calidad del sistema, el nivel de capacidad del sistema, al mismo tiempo es relativamente bajito. ¿no? Con lo cual los países que tienen una alta eficiencia deberían preocuparse por mejorar las capacidades del, del sistema. ¿no? Y aquí, en verano, hicimos un, un artículo bastante, pues bastante crítico con la situación española, ¿no? En el, caso de, en el caso del Sistema Nacional de Innovación, cómo estas dos medidas pues, están bastante desequilibradas, ¿no? Que lo publicamos para, los publicamos para Cotec y era como un argumento de decir, bueno, hemos empezado a hacer esto para el caso español, en el Ministerio nos han escuchado, hemos ido, les hemos hablado, les hemos contado esta misma película, entonces, ¿por qué no poder hacer esto para todos los Estados miembros, ¿no? Y que haya este, este proceso de aprendizaje mutuo entre, entre países. Y bueno, de manera sintética, esto es un poco el, el proyecto, eh, la, la idea que tenemos. Obviamente luego en el, en el proyecto sí que entramos en un mayor nivel de detalle, que es lo que estamos haciendo ahora en la parte de metodología, pero claro, el problema con el que nos encontramos es todo esto hay que sintetizarlo en cinco páginas, y sabemos que el evaluador, los evaluadores eh, que vamos a, a tener no van a ser expertos en el tema, ¿no? con lo cual entonces en, entrar en, en literatura sobre el sobre el Topsis que hablábamos en junio o sobre el boost trapping, o sobre la cross efficiency, sabemos que si complejizamos mucho el tema no, lo vamos a perder, el evaluador no no nos va a seguir, ¿no? con lo cual queremos bajar mucho el lenguaje inicialmente para tratar de hacer un discurso coherente, que sea fácil de entender, lo de una proyección, una frontera, que tienes dos benchmarks con los que te comparas, que tiene un mejor desempeño, pues eso lo entiende personas que están en el nivel del IRC deberían ser capaces de entenderlo, independientemente de que conozcan o no la, la metodología, y luego en el segundo estadio, pues si vamos a entrevistas ya poder profundizar un poco más y demostrar que, que el equipo de proyecto, aunque yo personalmente no controle las... Pues la, la parte metodológica, pues porque no me dedico a ello, sino que para ello tenemos a, pues a personas como Juan y otros colegas que, pues que se dedican a ello y, y que muestran la solvencia del proyecto. ¿no? Por eso hacemos sobre todo énfasis en la parte de qué es lo que podemos ganar, es decir, a términos de Unión Europea, estos resultados, el hecho, el hecho de utilizar una metodología basada en eficiencia nos puede dar unos resultados que a día de hoy no tenemos. ¿no? Y era ahí donde yo os quería, os quería preguntar si veis que existe, pues los que conocéis el, el ámbito de... De los métodos mucho, mucho mejor de lo que nosotros hacemos, si veis que existiría el potencial de poder incluir alguna otra utilidad para un gestor público. ¿no? Poneros un poco en, en la cabeza de, de Jesús, cuando Jesús era, estaba en la dirección general ¿no? de, la, de la comunidad, de la Generalitat, intentar pensar, bueno, qué necesidades, o tal vez el propio Jesús ¿no? que ha podido venir, eh, ¿qué, qué necesidades tiene un gestor a la hora de tomar decisiones y qué herramientas. Eh, podría, idealmente, eh, de qué herramientas podría disponer para tomar esas decisiones, ¿no? Es ahí donde nosotros queremos hacer más énfasis para tratar de, al menos, el primer, la evaluación del IARSI, no, no sé si sabéis cómo va, va en dos etapas. En esta etapa inicial, mandas un informe de cinco páginas y si pasas ese informe de cinco páginas, solo se leen esas cinco páginas. Si pasas esas cinco páginas, vas a una segunda etapa en la que se leen tu memoria completa, que son 15 páginas. Entonces, se leen 15 páginas y te invitan a entrevista. Entonces en esa entrevista sí puedes profundizar algo más, pero si no pasas el examen de las cinco páginas, no se leen las quince. O sea, las quince páginas son invisibles para los que se leen las cinco. De ahí que el lenguaje que empleamos en estas cinco páginas sea muy, muy a, a pie de calle, podríamos decir, para que nos pueda entender prácticamente cualquier persona. ¿no? Entonces por eso queremos hacer tanto énfasis en la utilidad, dado que la Unión Europea lo que pretende impulsar a través de estas... Eh, de estas becas es el high, high risk, high gain, es decir, existen riesgos de por la parte de la calidad, por ejemplo, pues no sabemos cómo lo vamos a hacer a día de hoy, pero es algo que queremos hacer, pues hay que, hay que decirlo, no no sabemos qué indicadores vamos a emplear, tenemos una evidencia para el caso de publicaciones y patentes que podemos corregir eso, pero para el resto pues tenemos que explorar, ¿no? pero el resto de la metodología sí que el equipo de proyectos sabe cómo poder hacerlo, ¿no? entonces pues hacemos más énfasis en la parte de la utilidad y ahí es donde os quería preguntar si, si veis que existe alguna otra alguna otra idea que, que podamos incluir en la, en la propuesta que no hayamos barajado. ¿no? Ayer, por ejemplo, hablábamos con Juan de esta parte de clasterización geográfica, poder hablarnos si el hecho de pues, la comunidad valenciana, por ejemplo, el hecho de estar ubicada geográfica, la política la puedes cambiar, pero la, la comunidad la Alicante seguirá estando donde está Alicante toda la vida. ¿no? El hecho de estar rodeada por Murcia, la Castilla León y Cataluña hacia arriba y por el mar hacia el otro lado hace que, independientemente de los recursos que vayas a destinar, las políticas que implementes, dado que está rodeada por regiones de un nivel de desempeño medio-bajo, tu desempeño siempre va a estar... Eh, en, en un entorno medio-bajo, independientemente de lo que hagas, eso por ejemplo lo, lo, lo comentábamos ayer, ¿no? si la ubicación geográfica también está limitando, está determinando el nivel de desempeño que vas a poder tener o existe la posibilidad de que a pesar de que estés rodeado de regiones de un nivel de desempeño medio-bajo, puedes, eh, puedes ser un outlier, no puedes ser un pues un territorio de referencia como sistema, ¿no? en, como sistema de innovación en este caso. Es algo que, que querríamos que se nos ocurriera. por ejemplo que se podría que se podría incluir en la segunda, en las, en las 15 páginas, ¿no? en las cinco páginas no no te da no te da para meter prácticamente nada, hay que ir muy muy muy a grano. ¿no? Entonces esa era un poco la, la presentación del proyecto y pues encantado de poder recibir críticas tenemos un mes para mejorar, o sea cuanto más cena nos deis, como digo yo, cuanto más cena nos den en casa pues mejor iremos para la escena que nos van a dar en Bruselas, ¿no? que seguro que nos la van a dar entonces eh, la idea es conseguirlo, así que si nos ayudáis Comenta cuánto dinero, cuánto dinero vas a pedir, para que se haga una idea Vamos a pedir dos millones de euros pero claro, que es lo que comentamos con Juan, que dicen, Joder, hostia, dos millones de euros, no me no voy a hacer millonario con ello eh, pero claro, son dos millones de euros a cinco años con lo cual son 400.000 euros al año y la, la universidad, en este caso, por participar, la universidad del de host institution, desde la cual se manda la propuesta, como en este caso el PI, el principal investigator, sería yo, con lo cual la universidad de Eustro se vería el 25%. En overhead costs, esto no sé cómo, en castes, castellano, ¿cómo se dice, eh, gastos costos indirectos, costos indirectos o, es el 25%. Con lo cual, claro, de 2 millones el 25% es medio millón, con lo cual el medio millón te lo quitan con lo cual dispones de un millón y medio de euros, que es muchísimo dinero, pero para cinco años, con lo cual son 300.000 euros al año. Y claro, tenemos un equipo de proyecto pues, que entraría Juan desde de Aquí de Elche, José Luis Tofío, que muchos le, le conocéis desde, desde Madrid, nosotros desde, desde Donosti, con lo cual si tienes cinco o seis personas en el proyecto, 150.000 euros, oh, ¿cuánto hemos dicho? Eh, 300.000 300 euros. 300 euros al año entre cinco o seis personas hay que comprar equipamiento científico, hay que financiar eh, todo lo que te piden tiene que estar en Open Access, con lo cual tienes que generar una página web para el proyecto, poner todos los datos en abierto, la metodología, la tecnología que hemos dicho debería estar en abierto para que lo pueda utilizar cualquiera, eh, dentro de esos 300.000 tienes que pagar la movilidad de las personas que quieras invitar, obviamente si hay que comprar datos tienes que, comprar, tienes que pagar esos datos, las publicaciones tienen que estar en abierto, ya sabéis cómo funciona el Open Access, hay que pagar por artículo, con lo cual tampoco es tanto, o sea, claro, es mejor, tenerlo, es mejor tener el problema de decir a ver cómo, en, qué, en qué tengo que cortar para, para no pasarme del presupuesto que no, tener, no tenerlo, no, ojalá tengamos ese problema. Pero si te pones de manera relativa a hacer el presupuesto, yo que haya empezado con los gastos de, de personal, de, de las personas de proyecto, no, no cuadra, o sea, no nos da para que todos los que estamos metidos en el proyecto podamos trabajar al 100% el proyecto, nos pasamos del dinero... Con el sueldo del personal, en España todavía pues, tenemos la mala suerte de que los sueldos son bajitos, con lo cual le puedes meter más dedicación, pero tenemos un holandés que, que el coste mensal, mensual es una barbaridad. Entonces, claro, ahí no le puedes, poner, tienes que poner un porcentaje de dedicación al proyecto muy bajito. En este caso, el ERC pide que el PI tiene que tener una dedicación mínima de 75% al proyecto. Con lo cual, si nos lo dieran, los partners del equipo sí pueden estar tiene una, una dedicación mínima es del 15%. Y el PI tiene que tener una dedicación mínima del 75%. Con lo cual, si nos lo dieran, yo tendría que trabajar en esto durante cinco años al menos el 75% de mi tiempo. Y la universidad también tiene que mostrar un, una carta de que eh, si te dan el dinero, te van a dar las condiciones para que puedas hacer esto. Es decir, no te van a subir la carga docente para que, pues para que estés saturado. ¿no? Es decir, asumen que es una oportunidad muy buena. Pero esos dos millones de euros, que son muchos en términos relativos tampoco es tanto. Si tienes un equipo de proyecto que ya, que ya va dando, es decir, ya tienes una, una base de, de personas que no tienes que contratar a becarios nuevos ni, a, obviamente, para este caso habría que contratar algún pre-doc o algún, pre algún postdoc para que nos pueda hacer pues, mucha de la parte analítica y metodológica, pero tampoco es tanto dinero. Pero yo os animo, ¿eh? como experiencia, es, eh, es una pasada. Yo me presenté al IRC por primera vez hace tres años con otra idea muy distinta, que os conté aquí en su día también en la primera vez que vine con de la física cuántica y la biología y no sé si de algunos os acordaréis que nos metíamos de conceptos de biología era radicalmente distinto a esto y no pasé la primera parte, la, la primera fase o sea, luego ha cambiado la normativa en aquella época eran tres fases no eran dos mandabas las cinco páginas si pasabas no pasabas se leían las quince pasabas no pasabas ibas a entrevista ahora ese segundo corte han quitado con lo cual si pasas la primera parte de las cinco páginas, se leen las 15 y vas a entrevista. Claro, eso implica de que antes los que iban a entrevista el porcentaje relativo de personas que llegaban a entrevista y obtenían financiación era muy elevado, porque te habían aplicado dos cortes antes, ahora estás en la tesitura de, eh, puedes llegar a entrevista y la probabilidad que tienes de que no te den dinero es muy alta. ¿no? Pero bueno, eh, pues, las reglas del partido es así, ¿no? hay que salir y hay que, hay que jugar y el objetivo que tenemos es ese pues pasar la primera y, y si pasamos la primera pues a, a con el cuchillo entre los dientes no ir a Bruselas a, a por todas y pues luego ya se verá lo que lo que sale hay que ser consciente también, o sea, yo le pongo yo soy muy, muy chapalante, entonces eh, yo, yo me, me, me meto con esto y estoy convencido de que nos lo van a dar y que lo vamos a venir aquí a celebrar y os daremos un seminario y diríamos qué vamos a hacer y... ¿No? pero es que tiene, yo creo que tienes que pensar así si vas pensando que no lo, no lo vas a conseguir luego cuando no te lo dan pues es un palo ¿no? pero bueno, pues como, como cuando te deja la novia pues, eh, pues los palos, no. la primera vez te duele un poco pero bueno, luego ya la, pues a la décima pues que te han dejado, pues, pues bueno pues ya, ya un día unas cervecillas y ya y se te pasa el disgusto ¿no? entonces bueno, pues eh, animaros si no conocíais la, la pro, la, el programa que... Ayer que Juan comentaba que conocí a algunos colegas que, que tenían duda de, de poder presentarse o no. Es una experiencia buena. O sea, aprende, yo he aprendido muchísimo cuando me presenté al otro de, de cómo no hay que hacer las cosas. Yo a aquel proyecto le di muchas, muchas, muchas vueltas y, y pues me zumbaron por todos lados. Cuando me llegó la evaluación del, del B1, ¿no? de este documento de cinco páginas, las críticas y ahí sí que van a cuchillo. No, no es como los journals, que igual tienes este politeness, ¿no?, de la gente que tiene trata de ser políticamente correcto Ahí no la, lo políticamente correcto no existe. O sea, tu propuesta no es competente. Chaval, o sea, date cuenta, tío, que estás haciendo el ridículo, ¿no? Y, y son argumentos muy, o sea, son muy directos. Pero claro, luego cuando lo ves con perspectiva, pues te das, yo ahora cuando hace pues, estas Navidades me leía la propuesta que hice hace tres años, aunque el ámbito era radicalmente distinto, digo, pues igual tenía razón, es que está muy mal escrita, el objetivo no aparece hasta la tercera página, ¿no? Claro, te leas cinco, eh, cinco páginas y claro, pero no es el que va a evaluar el proyecto no se lee tu propuesta, se evalúa otras 200 propuestas. Con lo cual, o se lo das muy sencillito, muy mascado, chaval, vete a, a tolear a otro, ¿no? Entonces, aquí, el, hombre, el hecho de trabajar, aquella propuesta era mucho más personal, era una idea mía. En este caso, es una idea compartida. El hecho de contar con gente pues, que tiene su recorrido también, pues te ayuda mucho a pues esto, vamos a cambiarlo, vamos a cambiar el lenguaje, vamos a bajar el tono, vamos a meter una imagen, por ejemplo, algo que hicimos ayer con Juan. Pues el hecho de trabajar en equipo a mí me está dando, pues, me está dando mucha vida. ¿no? Entonces, animaros a, a que cuando llegue la hora, pues los que estéis haciendo la tesis todavía sois muy jóvenes, pero, pero aquellos que tenéis un cierto recorrido, mirar la posibilidad. Ayer estuvimos mirando los paneles de matemáticas y que existen también. Entonces, eh, animaros como proceso de aprendizaje. Es, es una currada, ¿eh? o sea, no os voy a negar que hay que currar muchísimo. Pero, pero bueno, hay que de ilusiones también se vive. ¿no? Entonces, bueno, si se os ocurre cualquier, cualquier idea o cualquier sugerencia, eh, lo podéis hacer hoy o si no, yo estoy aquí hasta el sábado. Me marcho el sábado a la mañana, así que estaré hoy aquí todo el día y mañana también estaré por aquí. Así que estoy aquí en el despacho 2, eh, aquí abajo, si os animáis, nos podemos tomar un café o nos damos un paseo, me enseñáis el campus o lo que queráis. Vale, así que nada, muchísimas gracias por venir, no pensaba que iba a venir tanta gente y yo ya me callo, que ya habéis que hablo mucho, y, y lo dicho, si alguien tiene cualquier sugerencia, comentario, crítica, críticas también, porque nos las van a hacer eh, de algo que no estamos contemplando, carencias que podáis ver, cualquier eh, sugerencia, es más que bienvenida. Si queréis, no sé si nos quería mandar el B1 porque pues es un pues son cinco páginas y entiendo que todo el mundo está, está cargado y ahora con exámenes además, ayer Lidia nos decía que hoy tenía el examen, si alguien quiere el B1, lo que tenemos, el, el B1 de trabajo que todavía estamos cambiando, pero lo que tenemos a día de hoy os lo puedo pasar también para, para que veáis esto que os he presentado como está, está redactado, con lo cual eh, todo lo que os podamos eh, facilitar para que nos ayudéis a... A todo, todo, sea por una fiesta, ¿no? O sea, hemos dicho que si lo conseguimos, os, os damos una fiesta. Aquí organiza Juárez. en que el... Sí, sí, hombre, por supuesto, por supuesto. Gracias, ¿algún comentario? Oye, para saber lo optimista que es, ¿cuál es la tasa de éxito de estos proyectos? Menos de un 5%. Menos de un 5%. Normalmente, en la escala que dicen. Eh, están, yo, cuando me presenté en la primera. Hace tres años, eh, como decía, había dos cortes, con lo cual en el primer corte prácticamente caía el 50%, en el segundo corte caía el 25% restante y iban a entrevistas el 25%. Y de ese 25% financiaban unos, pues un 10%, así más o menos. El proceso se ha ido convirtiendo en bastante más competitivo. Ahora, con esta nueva normativa de un corte solo y ya llega a esa entrevista, solo se ha hecho una experiencia, empezó el año pasado. Y los datos del año pasado apuntan a que prácticamente en la primera cae el 80%. O sea, de cada 100 propuestas, 80 caen en el B1, en, el, en, los, en las 5 páginas, llegan a entrevistas los 20% y de ese 20% obtienen financiación el 5% del total, con lo cual la probabilidad que tienes de llegar a entrevista y todavía no recibís financiación relativamente alto. La media por todos los campos, ¿eh? para el campo que de nosotros de ciencias sociales al que nos presentamos no te dan el, la medida eh, de la tasa de éxito exacta, es para todos los paneles de todo el IRC, que mete ingenierías, ciencias sociales, biologías, medicinas, matemáticas, para todo el, todos los campos la media es prácticamente un 5%. Hay algunos que tienen más, otros que tienen menos, ahí entra también cómo se financia el IRC en función de la cantidad de, a priori, todos los paneles parten con la misma financiación. Eh, dentro del budget de, de la Unión Europea, todos, todos los campos tienen el mismo, la misma cantidad de millones de euros. En función de la cantidad de propuestas que reciba, pues ingeniería recibe muchas más que biología, hay más partida, se, se mueve el, el funding de unas, de unas calls a otras, se mueve, en función de la cantidad de propuestas que se reciba. De tal manera que el 5% de 1000 propuestas es mucho mayor que el 5% de 100, por lo tanto, el mismo funding no, es, no debería ser eh, la cantidad de euros a destinar, no debería ser la misma en un ámbito en que hay 1000 propuestas frente a uno que hay 100. ¿Sí? Con lo cual, luego hay movimientos de fondos, pero bueno, en términos medios prácticamente un 5%, con lo cual es muy, muy difícil. Cuando hablas con gente que ha sido evaluadora también, a priori, esto es como de los, los, los journals, eh, a priori se el B1. Eh, y toda la parte del equipo de proyecto y demás, no se tiene por qué conocer. El PI obviamente se conoce porque lo tienes que declarar y tienes que decir quién es, cuál es tu currículum, tu experiencia y demás. Cuando hablas con los evaluadores, en función de dónde vengas también se interpreta, pues hay lobbies, eh, hay lobbies de presión, ves la cantidad de proyectos que se han financiado a las universidades grandes y pues es mucho mayor. Eh, pues En España Pompeu Fabra y Carlos III están permanentemente obteniendo eh, Nunca ha conseguido y no sé si conseguirá, conmigo lo conseguirá, seguro. Pero, pero pues las universidades pequeñitas, vamos a decir las residuales, pues no, no, no están representadas nunca. Y esto que pasa en España pasa en toda Europa. ¿eh? O sea que de vez en cuando hay algún outlier que aparece, pero esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Entonces, eh, pues como os decía. Igual, igual tienes algo un poco de suerte con el tema del Brexit. Puede afectar. Ahí también en su día eh, se comentaba con Suiza, que Suiza igual también no tenía, no tenía derecho a participar del IRC cuando el, el IRC renegoció las condiciones de, de acceso de los Estados miembros Y ahí no estaba, no estaba claro la postura de Suecia y Noruega, si iban a poder Suecia y Noruega son beneficiarios de los programas del Horizonte 2020, no estaba claro si iban a ser beneficiarios de los programas del IRC. Y al final han negociado y, y ya entran. Con lo cual, si estás en una universidad suiza o noruega, puedes entrar, a pesar de que no seas un estado miembro full access, ¿no? Podríamos decir, el, pues lo del Brexit tampoco se sabe. De momento, Inglaterra entra en esta convocatoria y allá hay universidades muy, o sea, que se llevan mucha pasta. Eh, mi hipótesis con respecto al Brexit es que, ah, es, o sea, si algo va a pasar, y tampoco lo tengo yo tan claro que algo vaya a pasar de, de verdaderamente se vaya a materializar el abandono, es que hasta aquí no creo que llegue. O sea, yo creo que Inglaterra tampoco le interesa, por la cantidad de universidades que perciben fondos de, de ayudas comunitarias Horizonte 2020, dudo mucho que en la negociación eh, vayan a excluir a, a Reino Unido. Pero esta es mi opinión personal, ¿eh? o sea, no tengo eh, insider's information, no, no dispongo de información privilegiada, pero es mi hipótesis porque reciben muchísimo dinero. Eh, Cambridge, Oxford, London School of Economics, London School of Economics, en Ciencias, en ciencias Económicas se lleva un montón de ERCs al año. Sobre todo el precedente de que está algo desde fuera, ¿no? <risa> Entonces bueno, veremos si sí. en Euskadi se ha conseguido algún IRC, algún sí. hay algunos de, de matemáticas y demás. Sí. Enrique Zubazúa que consiguió y demás. Eh, veremos si sí, en. Plataforma me decía Francisco Mancellano, el presidente de la Real Sociedad de Matemática Española que los matemáticos no son muy dados a pedir este tipo de, de ayudas mm. debes ser muy conscientes todos de, de, la <risa> de la probabilidad de la probabilidad que tienes y casi no enviar mientras que los físicos sí que no son muy mm. los luego eso también pues, no. depende muchísimo del campo ¿eh? y, los, lo del, de, y también depende mucho del panel o sea de las personas que están en el panel al final aquí también hay unas élites académicas y los miembros del panel son, son públicos, o sea, los que te van a evaluar, los, sabes quiénes son con nombres y apellidos a posteriori, ¿no? A priori no sabemos, sabemos quién va a ser el presidente, en nuestro caso presidenta del panel, pero las personas que están incluidas en el panel hasta que no se ha cerrado, no se ha decidido qué, qué grantees van a recibir la, la ayuda, no se hacen públicos, ¿no? Y cuando ves los nombres, pues también hay élites académicas. O sea, la, igual que las grandes universidades perciben muchos fondos, las grandes universidades están sobrerepresentadas y las universidades de, pues ya no te digo en España, los países no, de nuevo acceso, pues que prácticamente están infrarrepresentados o en algún campo igual le meten alguno, pero… y eso también influye, claro. También en función de las redes de las que provengas, pues tienes esta endogamia propia del ¿no? comportamiento de la red, pero… Pero bueno, como decía, esto es como el partido de fútbol. O sea, si sales, pues sí, sabes que juegas contra Messi. Pues bueno, pues, a, pues a, ver que, a ver si conseguimos. No, a ver si, a ver si conseguimos ganarle a, ganarle a Messi. ¿Hay algún estudio sobre la capacidad o rendimiento de los países si no se hace ninguna política? O sea, si. ¿Entiendes la pregunta? Sí, sí. ¿Por eso puedo ayudar a corregir el.? No a nivel de políticas, sí se han hecho experiencias a nivel de programa. A nivel de programa, en el sentido de que ha habido, y ahí me leí en los artículos, no me acuerdo en qué países era, ¿eh? Eh, pero sí que se habían hecho experiencias eh, a nivel de eh, vamos a evaluar un programa eh, y vamos a que haya un panel de evaluadores que eh, decidan qué proyectos que han aplicado a ese programa van a recibir financiación, ¿no? que sería el modelo normal de adjudicación de recursos públicos. Y ha habido experiencias en el sentido de vamos a... Eh, comparar aquellos que han sido evaluados favorablemente frente a asignación de recursos de una manera puramente aleatoria. Es decir, vamos a asumir que la cantidad de... Pues, al plan nacional, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una asignación aleatoria de recursos en una, perdón, en una convocatoria X y otra... Una convocatoria ahí en la que sí se van a evaluar. En, este, en el X lo hacemos de manera aleatoria, asumimos que todos los proyectos que nos llegan del área de matemáticas más o menos son parecidos, igual hay alguno mejor, asignamos recursos a 5 aleatoriamente y aquí vamos a asignar a 5 en base a los que creemos que son los mejores 5. Y no hay diferencias significativas en el nivel de desempeño. A nivel de programa sí se ha hecho ese, ese experimento, lo cual dice muy poco de los procesos de evaluación. Pero pero a nivel de políticas, que yo sepa, de política de país, ¿eh? claro, en este caso estaríamos hablando de política como, país o a nivel, o a nivel regional, ¿no? eso que yo sepa no el se ha hecho. Se vea uh -huh. que el resultado del output depende del input, uh -huh. no depende tanto, ¿no? lo que uno parece entender es que el output no tiene por qué depender del input que tú divide. Claro, hay una de las críticas que nos hacen cuando presentamos este tipo de resultados, en nuestra, en nuestra disciplina es que no existe una atribución directa del output al input. Es decir, estamos metiendo, como son 27 indicadores y son los que son, eh, ¿en qué medida, la crítica que se hace es en qué medida las patentes, por volver al ejemplo que hemos utilizado en la presentación, las patentes se pueden derivar del gasto empresarial en I. +D? Si en España la mayor parte de las patentes las hacen las universidades, ¿no? Por lo cual, ¿por qué me consideras que el indicador de gasto privado de las empresas en I.D. es un indicador de input relevante? cuando ves que el output está muy concentrado y proviene del ámbito universitario, ¿no? principalmente en, en España. Te dirían, excluye el gasto de, la, de las empresas en I ⁇ y centrate como input gasto, gasto público en I ⁇ D, ¿no? gasto de las instituciones superiores en educación de educación superior en I ⁇ y analiza el output. Con lo cual existe una, una cierta trazabilidad, existe una, una atribución ¿no? en, de, del input con respecto al output. Pero claro, nosotros, no, nosotros queremos medir el comportamiento del sistema en su conjunto. Es decir, eh, por el hecho de que no metamos el gasto privado en I más de las empresas, es que este gasto ocurre. Es decir, las empresas están invirtiendo en I más D. Si no obtienen resultados, pues el desempeño del sistema debería ser malo. ¿no? Porque hay un montón de dinero que se está atribuyendo a algo que no está produciendo los retornos esperados. Y entonces la crítica que se nos hace es, claro, no estás obteniendo los retornos esperados en base a el indicador que tú quieres obtener como indicador de output. ¿No? Es decir, probablemente ese gasto empresarial en I más D si se obtiene a lo mejor pues en resultado, en, en cantidad de pues, eh, pues, no sé, eh, mejoras en eficiencia en procesos productivos. Ya, pero es que como eso no se mide, en output tiene cero, cuando en realidad el output no es cero. ¿No? Entonces, nosotros en la propuesta, en el B1, en estas cinco páginas no, no entramos en ello, pero en, el, en la propuesta larga sí que queremos decir que queremos explorar otros datos que no están incluidos en el Scoreboard en estos 27 indicadores que provienen de otras fuentes públicas que la Unión Europea utiliza también. Por ejemplo, ayer lo comentaba Juan, toda la parte de digitalización, de penetración de las TIC en procesos productivos, se están obteniendo Scoreboards son todavía muy incipientes, se llevan muy pocos años, no son muy robustos, pero bueno, empiezan a haber datos. Vamos a intentar incluir esos datos, en la medida de lo posible, dentro de nuestro análisis para ver si efectivamente la foto, tanto de capacidad, de performance, etcétera, que obtenemos cambia o no cambia al considerar esto. Claro, el problema que tenemos es que estamos midiendo territorios y la metodología que tenemos que desarrollar tiene que ser apta o tiene que ser aplicable o útil para todos los territorios. Con lo cual, ese es otro problema. El sistema de innovación portugués no tiene nada que ver con el húngaro y no tiene nada que ver con el finlandés. Pero el método que tenemos que desarrollar tiene que ser eh, lo suficientemente maleable para poder explicar las, las características estructurales que se están produciendo en, en todos los sistemas. Y eso es un problemón es un problema, pero en, en, en la literatura de política científica se viene del the problem, attribution problem, está desde, the problem of attribution está desde los años 30, años 40 y eso va a seguir existiendo porque siempre vas a tener una medida que no eres capaz de captar eso siempre está con lo cual tenemos que jugar con eso por eso nosotros decimos bueno vamos a intentar empezar con el scoreboard con el European Innovation Scoreboard y lo, esta tecnología pero luego tenemos una base de datos mejor, que el Global Innovation Index, por ejemplo, que tiene 51 indicadores. Bueno, si esto funciona con 27 y 200 regiones, vamos a llevar a 200 y pico países con 51 indicadores. Nos debería ser capaz de explicar mejor, ¿no? por eso siempre hablamos del lenguaje del prototipo. Bueno, vamos a intentar hacer algo a pequeña escala que vemos que funciona y luego que tienes datos de empresas y tienes 50.000 empresas españolas. Bueno, pues en vez de tener 200 observaciones, tendremos 50.000. Cámbieme usted los indicadores, las observaciones, y le podremos dar la, la, la misma información, ¿no? De los benchmarks, en qué medida puedes mejorar tu desempeño, etc. Lo que aumentas es un, es un problema grande. Hay, hay que reconocerlo como tal. Bueno, muchísimas gracias entonces. No, gracias a vosotros. Lo dicho. El aplauso, el aplauso me lo dais cuando hagamos la fiesta.